No es lo mismo lo que te dicen o lo que te dice alguien que te dice del, del usuario que lo que hacen de verdad y lo que necesitan. Eh, hay una diferencia muy grande y yo creo que no me ha pasado nunca o muy pocas veces de, el de que alguien te cuente, oye, en la colmena se necesita, tienen este problema, deberían resolverlo así. Luego vayas eh, y que lo que pienses sea exactamente lo que necesitaban. Al final sí. siempre te encuentras con casos particulares que no te mencionan porque para ellos no es importante o para, para ellos no era tan relevante. Eh, Casos especiales que siempre las excepciones son lo que te mata a las ideas. Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Cecilia Ugi y Juan Castillo, Product Managers en Mercadona Tech. Con Cecilia y Juan vamos a explorar tanto la evolución de Mercadona Tech en los últimos años, en una fase en la que están apostando por ganar capilaridad en el mercado, luego nos contarán, pero también y sobre todo, y aquí vamos a hacer como mucha profundidad, la importancia del rol del Product Manager para crear productos digitales que crezcan según las exigencias y necesidades del negocio, que es muy importante. Bien Bienvenida Cecilia, bienvenido Juan, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Corti. Muy bien. Muchas ganas de hablar con vosotros. Hará como un año y medio. Pasó por aquí José Ramón Pérez Agüera. De hecho, le lo conocí los dos. Creo que Juan, además, lo, lo, lo, lo has tenido cerca, ¿verdad? En sí, algún sí, momento. Sí. sí, sí, sí. Yo empecé también con él, así que le conozco muy bien. Y ahora ha vuelto, pero ya está en, otro, en otra rama. Sí, sí. Ha, ha vuelto a, con, también con rol de P, pero, pero otra P, ¿no? Ya no es producto, sí. sino es que es people, que es, sí. son cosas que molan. Bueno, pues cuando pasó por aquí, José Ramón, eh, creo que fue hace como un año y medio, nos contó un poco, oye, vimos un poco la, la nueva web de Mercadona, porque bueno, cómo ha ido evolucionando, cómo se vinculaba la logística, que esa logística se hacía desde colmenas en grandes ciudades, pero claro, ya, ya en aquel momento nos contaba un poco que el reto iba a ser la capilaridad, decir, oye, pues que el modelo de las colmenas mola mucho en un Madrid-Barcelona, en un Valencia, pero que a lo mejor no se adaptable a todos los puntos de España y es un poco por donde quería empezar ¿Cómo ha evolucionado en este año y medio, dos años Mercadona Tech de este modelo basado en colmenas o un modelo que tiene un poquito más capilaridad? ¿Quién se anima a hacernos un poquito de update? ¿Te doy yo? Venga, pues nada, nosotros, a ver, eh, partiendo de lo que comentó José en su día que estábamos primero probando el modelo de negocio que el modelo de venta online funcionase, eh, crear un, un, un producto y unos procesos que sean rentables y podamos tener una, una venta online rentable, pues nada, en estos dos años pues sí que hemos podido comprobar que eso es así, que el modelo funciona, sobre todo en pues eso, lo que comentabas, ¿no? En grandes ciudades donde hay una gran un gran volumen de venta y nuestro reto y un poco lo que estamos todavía en ello ¿eh? y no, nos queda todavía mucho camino, es en expandirnos a otros modos de venta en la que podamos llegar a, pues, a toda España. Entonces, un poco lo que estamos haciendo ahora y es donde nos estamos centrando los esfuerzos es en encontrar otro, otros modelos de negocio que no sean basados exclusivamente en grandes centros de logísticos de venta online y que podemos aprovecharnos de algo que ya tiene Mercadona, como son las tiendas, para poder crecer. Y eso supone muchos retos y de hecho ahí Cecilia yo creo que nos puede contar más de, de qué retos eh, nos, mm, nos encontramos ahora que no eran los que teníamos en el modelo eh, original de colmenas, porque claro, el, lo que es en el online, eh, en las colmenas, nosotros podíamos hacer básicamente lo que queríamos, era un, era, un, era un entorno totalmente controlado por mercado online, donde nosotros adaptamos las herramientas y los procesos a nuestras necesidades, ahora ya no es tanto así, ahora estamos en un modelo que si quieres decir, pues ya te dejo que nos cuentes que tú conoces bien, que, que hay que compartir, co compartir terreno con, con la parte física. Sí, al, al final, eh, como decía Juan, pues empezamos con, con las colmenas y, y ahora estamos intentando entender cuál es exactamente el modelo que va a encajar para, para ganar esa capilaridad. Y ahí hay como varios tipos de soluciones a más pequeña escala que, que, que podríamos llegar a hacer. Eh, llevábamos unos años eh, con, con idea de, de hacer más un formato de colmenas más pequeñas y ahora sí que nos estamos eh, volviendo más a... Eh, el, el, el aprovechar la red de tiendas que ya tenemos para un poco satisfacer esa, esa demanda online en, en, en sitios donde, donde habrá menos, menos demanda global. Y, y ahí, pues, a ver, nosotros como, como product managers al final velamos por, por unas herramientas logísticas eh, dentro de, de, de, de Mercadona que tienen unos procesos muy, que vamos, que, que, que vienen todo in-house. Eh, prueba y error, eh, desarrollándolo para las colmenas ad hoc, para nuestros jefes, un poco siguiendo el modelo de, de, de Mercadona, y, y están hechos para las colmenas. Y ahora un poco la reflexión que nos hacemos todos, dentro de todas las verticales, es cómo, cómo va a eh, cambiar eso eh, ahora para estos modelos digamos más capilares, más, eh, a, a escala más pequeña, cuáles son los problemas que vamos a resolver, los nuevos que vamos a tener, y cómo vamos a tener que adaptar las herramientas existentes para las colmenas, eh, cuáles van a hacer falta, cuáles no, eh, un poco toda, toda, toda esa reflexión de cómo vamos a adaptarnos. Y, y ahí en general, pues hay, digamos, unos retos más técnicos. De, de hasta ahora nosotros teníamos tres centros, eh, cada uno, pues claro, con, con su surtido y con, y con sus car eh, características. Y ahora, si pasamos a tener eh, centenares, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo será eso? Entonces, la parte técnica, desde luego, también tiene, tiene un reto grande. Eh, Luego también la parte de, de procesos, eh, se está investigando mucho el, el cómo vamos a encojar este modelo online con, con las tiendas eh, físicas a las, que, a las que acude el jefe, cómo podemos hacer no disruptir el, el servicio que le damos a, al jefe final y mantener la calidad tanto en la parte online como en la parte física. Eh, y, y luego también mucho del, del, del día a día, ¿no? Hasta ahora nosotros teníamos tres centros eh, nos enorgullecemos mucho de estar muy, muy metidos en el día a día de, de, las, de las tres colmenas, de ir a hacer eh, research, de ir a ver cómo funcionan los procesos, nos, hablar con nuestros usuarios y tal. ¿Cómo va a ser eso cuando, cuando tengamos tantas más tiendas? ¿Si vamos a intentar homogeneizar eh, todos esos procesos y todas esas características en todas las tiendas? ¿O si, o si nos vamos a ir, o, o si vamos a aceptar que, que las cosas sean más diversas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiamos con esas dependencias? Con, procesos y, y cosas más de la tienda que, que están muy separados de lo que es Mercadona Tec hasta ahora. Eh, porque nosotros hemos trabajado muy en, en lo nuestro, en la parte online, muy separado de lo que es eh, Mercadona tradicional. Y ahora, un poco, el, el aprender a, a trabajar juntos en un mismo espacio sí. Eh, sí. y con los mismos gerentes, pues todo eso son retos muy, muy interesantes. Eh, además del conseguir craquear el problema de cómo llevamos Mercadona Online a los pueblos más remotos de España. Sí. Sí, es que al final son casi dos negocios distintos, ¿no? Porque por poner un poco a la gente que subí, que claro, cuando hablamos de colmenas es un gran centro... Eh, dos, que solo sirve online, donde puedes tenerlo todo orientado a, pues, a la automatización, a procesos, porque estás pensando perfectamente en un pedido que te llega del online, que tiene una serie de características y que tú bueno, lo, lo haces para aut automatizarlo. Pero claro, en una tienda física, eh, eso tiene que convivir con la realidad de la tienda física. De hecho, yo, ah. o sea, yo, yo que he comprado en Mercadona, yo lo llamo la web antigua, ¿no? es decir, con el proceso antiguo, al final de eso tú sabes que acaba llegando a una tienda física y entiendo que hay, si no me equivoco, hay una persona que coge ese pedido y pasea por la tienda como si fueras tú. Por lo tanto, al final, todo, todo lo que has hecho de automatización ya no te sirve porque, porque tienes una persona recorriendo la tienda con un carrito haciendo la compra como lo harías tú. Es, es así y, y, y encima… Entiendo que encima los mercadonas son, son distintos, ¿no? Es decir, yo estoy en distintos mercadonas y no, y no, de hecho en algunos me cuesta re reconocer dónde encontrar las cosas. ¿Cómo influye el, claro, cuando, cuando llevas esto a una tienda física, en cómo planteáis la solución de problemas? ¿Podríais llegar a tener que, que rediseñar las tiendas para ser capaces de cuadrar el, el, el, el nuevo producto? ¿O, o, ¿O vais a tratar de siempre respetar la casuística de las tiendas y adaptar el proceso a eso? Bueno, ahí la verdad es que tenemos una, una vertical eh, que se encarga un poco de definir estos nuevos procesos y, y estoy segura que un, un día encantado se pasan por el podcast para un poco contar el, el, el detalle, pero sí que es verdad que en general, eh, un poco por, por nuestra metodología eh, y, y un poco lo que in, in, intentamos hacer es eh, resolver los problemas con el, con el mínimo coste, y, y un poco ir aprendiendo durante el camino. Entonces, ¿es posible que algún día lleguemos a, a tener que hacer algo de ese estilo? Puede ser, pero digamos que desde un inicio nos estamos intentando plantear cómo podemos encajar lo que, lo que ya tenemos en, en, en, lo que, en lo que ya está y, y, y hasta dónde podemos estirar ese chicle, hasta dónde eh, necesitamos, eh, eh, digamos, cambios más contundentes mm. o, o, digamos, ir un poquito eh, poco a poco en ese sentido. Pero hay, hay muchos retos, efectivamente, también... Eh, a nivel eh, lo que comentabas del también a nivel aprovisionamiento por ejemplo eh, en las colmenas eh, todo lo que lo que salen de nuestros de nuestros de nuestras colmenas son para la venta online. En, en las tiendas, por ejemplo, eh, convivimos con el jefe físico que también eh, necesita tanto o sea, tenemos, nosotros, nosotros necesitamos tener suficientes productos, pero luego tenemos que dejarles también suficientes productos al, al, al jefe online para esa, para esa venta. Sí. O sea, que desde luego tiene como muchísimas facetas y, y es un problema muy interesante. Sí, yo por añadir un poco brevemente a lo que ha comentado Cecilia, la realidad es que la venta online es una parte pequeña aún de, de lo que es Mercadona. Entonces, sí. sí que entendemos que a lo mejor hay cosas que son bloqueos para poder garantizar una venta online eficiente, pero mientras que eso no sea así y que de momento lo estamos salvando, está claro que lo que, lo que nos da de comer a día de hoy es la parte física. Entonces, eh, diferencia es un ejemplo muy claro que yo creo que se entiende muy bien y que difiere, difiere entre una colmena y una, y una eh, tienda física es que tú a la hora de hacer un pedido, tú en la tienda física si ya me dices que, que te cuesta encontrar algún producto alguna vez, pues aún así está puesto por categorías. O sea que en, en, encima está intentando que, es, que sea lo más sencillo de encontrar los productos a nivel de jefe, de nuestro cliente. Pero que en una colmena no está ordenado por categorías, está hecho para que sea lo más eficiente a la hora de, de preparar el pedido. Los productos más pesados al principio, los más ligeros al final, eh, según la rotación que tienen los productos dentro de la colmena se ordenan en diferentes sitios y eso en una tienda física no se puede hacer sí. entonces ese pro ese proceso ya de recoger los productos es más ineficiente en la tienda y no podemos tampoco hacerlo de la otra forma porque perjudicaría lo que más sí. nos supone de ingresos en, en, en, en Mercadona que es el, que es la parte de venta física entonces de momento si lo podemos salvar lo haremos para no comprometer la otra parte sí. Yo, yo siempre con esto me he preguntado, um, y, y no sé si tenéis el dato, ¿no? si lo habéis analizado, pero ¿hasta qué punto puede ser rentable que haya una persona con un carro por un supermercado haciendo la compra por ti? ¿No? porque es, mm. claro yo, yo cuando estimo el tiempo, cuando yo voy al mercadona físico, yo intento evitarlo, lo reconozco, que ¿ok? intento comprar mm. online, incluso aunque sea con la experiencia de la web antigua, eh, es que te tiras una hora y pico. O sea, al final, ¿tenéis medido internamente el, el coste logístico que supone de personas el hacer este tipo de compras? Sí, sí, sí, está, sí. Es, está medido. Sí, sí, sí, lo, lo tenemos y de hecho cuando... Porque antes de nosotros empezar a, a, a meternos en la parte de tienda ya existía un modelo de, de venta online desde la tienda, que es lo que nosotros llamamos la telecompra, sí. que es con la página web antigua, que es la que estamos empezando a sustituir y demás. Y ahí, pues, por, es, pues eso, claramente... Es un coste muy alto, que incluso el, a veces el cliente no llega a valorar, porque también es verdad que ahora hay servicios que tampoco voy a decir ejemplos, pero creo que todo el mundo los conoce, de que el eh, envío a cero euros, eh, eh, te cuesta lo mismo ir ahí que, que, que, que pedirlo online. Y obviamente a nivel de coste no es lo mismo. Eh, tienes que tener una persona que te haga el pedido, tienes que tener un transporte que te haga la última milla y eso también cuesta. Y creo que también es verdad que a nivel de, de clientes nos hemos acostumbrado, yo el primero, en, en pensar que enviar online cuesta lo mismo que, que ir a recogerlo tú y eso no es así. Entonces, esa es la clave para poder hacer esto rentable. Eh, lo primero que tenemos que ver es cuánto se tarda y cuánto nos cuesta prepararlo, minimizar eso lo máximo posible para que luego tenga sentido a nivel económico seguir ofreciendo ese servicio. Y es un poco lo que nos estamos centrando ahora. Ya sí. no es poner la web que eso ya está hecho y al final es reemplazarla con la antigua. Pero justo lo que más va a costar y en lo que nos estamos metiendo los esfuerzos y centrándonos es en ver cómo podemos hacerlo con el menor coste posible. Y, y también cuál es el coste in, incremental, ¿no? Porque quizás hay muchos costes de los que ya simplemente por la tienda, porque la tienda está funcionando, sí. ya estás incurriéndolos. Entonces, eh, también es utilizar tiempo muerto de, de, de gerentes, un poco, be, ver exactamente... Eh, el coste a nivel práctico, ¿cuánto supone? Eh? Y cuánto puede escalar, ¿no? A nivel de una tienda individual, pues no sí. es lo mismo vender un pedido online que vender 20, 30 o 40, ¿hasta dónde puede llegar eso? Entonces, la escalabilidad también a nivel de las tiendas, pues es diferente a la de las colmenas y eso es otro de los retos que tendremos que ver en función de también de cómo vaya de bien el proceso y lo que estemos ahora implementando, pues iteraremos de una forma u otra. Totalmente. Las sí, compañeras de, de la vertical eh, sí. te las presentaremos, Corti, por si algún día las quieres en, en, entrevistar. Eh, Ellas pues son las que están poniendo todo, todo, todo el pensamiento en ello. Es que es súper interesante, ver, es un problema muy complejo, porque, bueno, aparte de eso, que Mercadona tiene una estructura brutal y, y, y claro, eh, cualquier cambio en este tipo de estructuras es, es muy complejo. O sea, a mí me apasiona el problema y, y nada, enhorabuena porque todo lo que sea avanzar. Quiero hacer yo una pregunta, y esto ya sé egoísta puro como consumer casi, ¿cuánto estimáis si tenéis algún plan de estimación de, de que ya esté la, la nueva web disponible para todo el mundo? Porque entiendo que, claro, la logística la estáis adaptando, pero como ya tenéis esta visión de, de un enfoque mixto, porque antes yo entiendo que, que tenéis muy asociada la web a la colmena, eh, ¿esto va a llegar pronto o, o todavía va a tardar en, en llegar a todo el mundo? Va a tardar, estamos empezando. Eh, será pasito, pasito, diría. Claro, y también depende de la zona, ¿no? Porque no quiere decir que no vayamos a hacer más colmenas. De hecho, ya hay alguna que también se anuncia. Por ejemplo, la de Alicante ya, ya estaba ya es confirmada. Pública, sí. eh, y, y hay todavía ciudades grandes. Claro, eh, yo creo... No, no, no, no te podemos decir una fecha porque ni nosotros la mismos la sabemos. <ríe> si la supimos te lo diríamos, pero, pero no. Al final es... Eh, habrá sitios en los que seguiremos con el modelo de Colmena porque nos funciona y es el más rentable seguramente y cuando haya volumen suficiente iremos a, con ese modelo. Sí. Y la parte de, de, más de tienda, pues hombre, eh, ya estamos dando pasitos y, y ya, ya hay tiendas que funcionan con este sistema, pero claro, crecerlo va a ser el reto y dependerá de, lo, de, las, de los baches que tengamos en el camino o, o, o, o lo que vayamos consiguiendo, que será antes o después. Obviamente... Siempre intentaremos que sea lo más rápido posible para, para que el cliente tenga la nueva experiencia, que sabemos que va a ser mejor. Sí. Pero será lo, lo, será lo más pronto que se pueda, seguro. Eso seguro. Claro. Yo, yo con lo de Alicante ya me habéis puesto contento. ¿eh? Yo estoy aquí ya de, deseando, deseando que, que llegue aquí porque, porque hay que reconocer que la experiencia de la nueva web es mucho mejor que la anterior. Bueno, Entonces, pues, al menos, eh, algo hemos hecho bien. Pero bueno, eh, ahí a ti te queda, si, si la vas a usar en Alicante, te queda muy poco. Esa Enseguida estará en unos mesecitos. Perfecto, perfecto. Oye, vamos a entrar ya en vuestro día a día porque es apasionante. Al final los dos sois eh, Product Managers. Eh, yo creo que la figura del Product Manager es una figura relativamente reciente. Eh, de hecho, yo cuando comencé mi anterior startup todo no existía y a, y a mitad de camino empezó a surgir este rol y a día de hoy yo con esto un poco más asentado. Aún así hay mucha dispersión quizás en la definición y cada uno entiende el Product Manager o alguno es más cerca del del Project Manager, ¿no? Otros desde una mm. perspectiva más, más de producto. Para vosotros, eh, qué, qué, ¿qué es un Product Manager? ¿Qué es lo que hace? ¿De quién depende? Eh, ¿Cuál es su relación con otras personas en la compañía? ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? Vale, Hola. pues a ver. Eh, bueno, como Product Management dentro de la definición, digamos, imagino que estamos todos alineados en que a nivel producto lo que nos referimos no es eh, las lechugas que vendemos, sino más eh, las, las aplicaciones o las herramientas tecnológicas que, que, que un poco eh, tenemos o proveemos a nuestros, a nuestros clientes, como puede ser, por ejemplo, la web o en caso de muchas startups, pues su producto es, eh, digamos, una app eh, digital que ofrecen al, al, al consumidor final. O eh, en nuestro caso también tenemos muchos productos internos eh, que utilizamos para eh, nuestros procesos logísticos, que sean todo lo, lo eficientes eh, y, eh, que, que puedan ser y ofrezcan el, el servicio de calidad al, al jefe que buscamos. Eh, ahí tienes razón en que eh, muchas empresas lo, se, se refieren a lo que es Product Management de una forma eh, variada. Eh, nosotros sí que nos vamos a, a ver como eh, el Product Manager un rol dentro de un equipo de, de, de producto y que estos equipos de producto lo que hacen es velar eh, por la estrategia y por eh, el desarrollo, el lanzamiento y, y el soporte continuo y la mejora continua de estos productos di, de, digitales. Mm. Eh, y el rol dentro de estos equipos, pues eh, nosotros lo asociamos mucho a la parte de eh, priorización y un poco ser el nexo entre la, el, el usuario, eh, la tecnología y, y, y por supuesto, y negocio. negocio. Mm, sí. Yo, vamos, eh, un poco lo que ha dicho Cecilia, yo creo que nosotros como rol de Product Management, primero que no está, no está claro ni siquiera eh, dentro de empresas que ya trabajan mucho en producto. Nosotros podemos pensar que hay una definición de Product Management, que es la que se muestra en Silicon Valley, y que es, pues, un poco el, el Product manager es el que se encarga de la, de la estrategia y la visión de, de su producto y, y se encarga de encontrar, de, de priorizar los problemas más importantes y que el equipo luego trabaje en resolverlos, ¿no? Nosotros seguimos esa filosofía luego, pero sí que es verdad que, que también está metido muy en el día a día. Nosotros yo creo que y siempre te van surgiendo problemas que a lo mejor a nivel de producto pues más estratégicos pues no te los planteas y luego en la ejecución del día a día pues dices, oye, nos ha salido este caso concreto de que nos está bloqueando lo que sea. Y a lo mejor pues pasas un poco más de la parte más negocio pura, estrategia de hacia dónde queremos ir, a luego también estar lidiando con temas más eh, concretos del día a día y también muy, muy con el equipo, obviamente, ligado a trabajar en, en, en solucionarlos. Sí, de hecho estamos todo el día bajando ¿no? y subiendo, subiendo sí. a un poco tener esa visión un poco más estratégica, bajando al, al, al equipo, al sprint actual, a los problemas actuales, a un poco desbloquear, eh, sí. entender mejor el problema, hablar con usuarios, eh, resolver. Y Es un rol muy interesante. Sí, ¿no? yo, yo creo que si tuviese que resumirlo, diría que al final intentamos dar la dirección, es como si fuese un equipo de productos, un barco. Y nosotros nos intentamos que la dirección y el timón vayan en la dirección correcta, que sea un poco alineado con lo que quiere la empresa y velar también por, por el dar mejor servicio al cliente. Y luego, pues dentro del equipo, pues tenemos un poco también lo que nos preguntaba, ¿no? De quiénes están en un equipo de producto, uh -huh. pues hay muchos perfiles, está aparte de, de, de los ingenieros, los informáticos, vamos, ingeniería... Está diseño, también incluso proceso físico, que también es parte del equipo, que está dedicado también a, a todos esos procesos que ocurren en las colmenas, porque al final muchos de los equipos son de logística, no, no tanto de cara al cliente final, pues estamos muy ligados y al final pues todos trabajamos en un único equipo multifuncional que, que vela por eso, por, por dar el, el producto que se adecue a las necesidades del negocio y dar el mejor servicio posible. Esto que has dicho es muy interesante y yo creo que conecta con cosas chulas. Por ejemplo, un producto puede integrar entiendo, software y hardware o como has dicho puede llegar a integrar procesos que ocurren en el, en el mundo físico. En, en estos casos me gustaría que profundizarais un poquito en, en cómo es la relación, lo, todo lo gestiona el Product Manager tiene que tener esa visión hay un mínimo conocimiento, imagínate, de sobre qué hardware va a correr esto o qué procesos ocurren luego en el mundo físico o es algo que ya hay alguien del equipo que, que, que es experto y lo coordines con esa con esa parte. Realmente eh, hay alguien dentro del equipo, eh, tenemos a, siempre a, al propietario del, del, del proceso físico y las verticales van muy enfocadas a, a, a un producto o a un proceso o, digamos, a un, a un tema eh, y tienen dentro del scope todo lo que eh, esté relacionado. Y entonces el Product Manager trabaja muy de la mano en estas verticales de logísticas con eh, estas, esta figura de, de propietario del, del proceso físico. Y ahí realmente es, es un tándem, o bueno, el, el, el equipo eh, eh, trabaja conjunto, pero con una visión muy global. O sea, nunca acaba siendo... Eh, se, se, se pide una aplicación para hacer sí. eh, yo que sé el picking de las colmenas y entonces luego el equipo va y desde eh, su oficina lo desarrolla. O sea, al final acaba siendo como que el, el propietario del proceso pues seguramente va, va a ser la persona que, que sea responsable de definir ese proceso y asegurarse de que tenga sentido, de que sea algo escalable, de que, de que, de que pueda funcionar. funcionar. Pero luego el, el equipo tiene que estar muy metido en, en entender la realidad de ese proceso, en hablar con los usuarios, en, en entender cómo se, cómo se ejecuta, cuáles son los, los pains, cuáles, cuáles son, digamos, las, las partes más incómodas del proceso. Digamos, entenderlo muy, muy bien para un poco eh, definir un producto que, que, que ayude lo más posible a que eso se, se haga realidad. Y el trabajar uno con otro, pues, abre la puerta a nuevas posibilidades que, que quizás ni uno ni otro se, eh, parte se pueda imaginar. Entonces, el sí. ir todos en vertical y el trabajar todos juntos eh, realmente garantiza que, que luego el proceso y el producto sean lo más robustos y, y funcionen lo mejor posible. Y en cuanto a hardware, sí que es verdad que hay eh, una, o sea, en nuestra experiencia eh, sabemos un poco que donde hay mucho, por ejemplo, escaneo, eh, el, el dispositivo lo llevan encima, esa parte también eh, está muy dentro del, de la definición de, del, del, del producto y, y de la visión del, del proceso y, y tal. Eh, si es un proceso que, que es muy dinámico y que, y que se tiene que poder el, el usuario mover, mover cajas y tal, pues vemos, hemos estudiado eh, piezas de hardware que puedan acompañar al usuario en ese, en ese proceso físico. Mm. Eh, y eso todo hay que tenerlo en cuenta mucho a la, a la hora de desarrollar para chorras como conectar con el escáner y un poco eh, obtener esa información, pero, pero también del lado del proceso de, de, de decidir cuál es la mejor herramienta también física para contener esa aplicación a la que estamos desarrollando. Mm. Mm. Yo, de hecho, ahí creo que hay una diferencia con, yo creo que a lo mejor también en otras empresas, en las que a lo mejor pues la parte más de operaciones, que es lo que estamos comentando de procesos, pasan los requerimientos a producto uh -huh. y hay alguien en algún sitio que recibe esos requerimientos y ejecuta, eh, nosotros yo creo que la ventaja que tenemos al estar tan de la mano con la parte más de operaciones es que incluso yo llega a haber casos en los que a lo mejor el proceso se se cambia porque viéndolo con el equipo en la parte más de producto decimos, oye, a lo mejor tiene más sentido hacerlo de una forma u otra. O sea, yo creo que ese, esa, esa comunicación bidireccional nos ayuda a, a ejecutar mucho mejor y que no sea simplemente requerimientos que nos pasen. Nosotros hacemos todos ellos y, y entregarlos y y, y y ojalá que Operaciones lo haya hecho muy bien, porque si no, no va a funcionar. Y yo creo que ahí ganamos bastante en, estando tan de la mano con, con esa parte. Totalmente. De hecho, por lo que sé que hablando con vosotros, vosotros os desplazáis mucho, ¿no? Pues a las colmenas, a donde suceden las cosas. Como, como de importante es. Es ir a ver la realidad, pero yo creo que eh, históricamente muchas veces hemos definido productos, yo, yo, yo en el pasado reconozco, yo, yo he sido pecador también, ¿no? De, estás en tu despacho, defines, aseguro que mi cliente quiere hacer tal porque esto es la leche, te pones a definir un producto, pero luego vas a ver cómo lo usa la gente y, y es como la típica imagen, en esta sale, sale ¿no? Los, los tres comedores de perro y luego un perro encima del otro comiendo, ¿no? Pues es, es que la realidad es muy dura, ¿no? ¿Cómo sí. lo importante es, es ir a ver lo que pasa? Fundamental. Yo creo que es fundamental también, eh, te ahorra tanto tiempo de equivocarte, de ir con una hipótesis de algo que tú te imaginas que es de una forma, pero luego realmente es de otra y, y se ahorra tanta ineficiencia, yo creo, sí. yendo y simplemente viéndolo, realmente entendiendo cuál es la origen del problema, hablando con los usuarios. Eh, sí. es, eh, a mí personalmente es algo que, que incluso en esta época donde tantas empresas trabajan en remoto y se va un poco por el modelo 100% remoto y, y, y, y tal y cual. Eh, nosotros en ese sentido sí que tenemos flexibilidad pero a mí la parte digamos presencial de ir a las tiendas ir a las colmenas y un poco ver la realidad hablar con los usuarios y, y, y definir un problema muy enfocado que, que, que vaya de, directamente eh, sí, digamos, a la necesidad ¿no? sí a la necesidad eh, es, es una de las partes que más me gustan de, de nuestro trabajo sí mm. yo creo que también ahí metemos mucho mucho foco y también por eso tenemos a un product designer que también nos ha con la parte de, de, de hacer investigación de campo sí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 O para ellos no era tan relevante. Eh, casos especiales que siempre las excepciones son lo que te mata a las ideas. Eh, hay tantas situaciones de esas que, como no vayas y estés ahí, no vas a capturar. Y luego lo que decía Cecilia, haces un retrabajo de sin preguntar nada, lanzarte al vacío y pensando que algo te va a funcionar, es como no te cueste, vayas muy rápido haciéndolo y sea muy ágil, eh, vas a estar retrabajando demasiado y luego no vas a llegar a cumplir en sí, la necesidad es, es ni el objetivo. Viable. Y luego también es, es interesante porque no solo, digamos, estamos como equipo estamos presentes en la parte de entender el problema y de ir a, la, a, a las comenas para eso, sino también eh, se hace mucho rol de, digamos, de validar ideas o de validar prototipos, mm. diseño. Eh, o sea, antes de, se intenta eh, validar ideas con el mínimo coste y entonces antes quizás de pasar un sprint entero desarrollándolo y luego ver el resultado, que también se, que también se hace por un poco cerrar el feedback loop y al final... Eh, eh, hay muchas cosas que, digamos, necesitas probar eh, de una forma muy barata para ver realmente el resultado, pero lo que son mm, formas de, de, de diseñarlo o, o formas de, de, digamos, resolver el problema, hay, hay prototipos muy, muy baratos que se, que nos, con los que nos ayuda el equipo de diseño para un poco llevar esas, esas ideas y, y validarlas, si se entiende, no se entiende, eh, ese, el, el usuario se queda sí. con esta incertidumbre, eh, y eso te ayuda mucho también a iterar incluso antes de haber desarrollado nada. Eh, y eso es muy valioso también. Hmm. Ese punto es muy chulo. ¿Con, con, con qué tipo de herramientas? O sea, entiendo que son prototipos interactivos totalmente de diseño, este tipo de cosas, que se los exponéis a usuario final para que interactúe con él, ¿o, o cómo es la dinámica? Eh, sí, sí, sí. Hmm. Es, es básicamente eso. Eh, que luego hay prototipos que pueden... O sea, también depende mucho de qué estás validando, ¿no? Si estás validando eh, copies, si estás validando eh, un flujo, pues el prototipo tendrá que ser más o menos eh, simple, más o, más o más menos, menos interactivo, interactivo y tal. Eh, siempre intenta el equipo de diseño, el usuario se pueda poner en situación. O sea, nunca es, oye, ¿qué te parece esta pantalla cuando está el usuario tomándose un café? sino eh, nos acercamos durante el proceso e intentamos un poco reproducir el entorno real para, para un poco eh, adelantarnos a cómo va a reaccionar el usuario eh, si eso estu estuviera en producción. Sí, intentamos siempre ponerles situaciones reales. Eh, a veces es difícil, ¿eh? porque si son procesos muy complejos los que tienes que simular demasiado, pues a veces es, cuesta un poco, y a lo mejor tienes que segmentarlo por pasitos, ¿no? Eh, pues vamos a validar este, con esta herramienta si esto lo podías hacer o no en, dentro de la colmena. Pero sí que se intenta simular el entorno para que ver si lo podrías resolver con ese prototipo. Porque al final, poner algo sin contexto y harías esto si, si, si doy a este botón y pasa esto, ¿qué pasaría ahora? Al final. Si no le estás obligando a hacer el, el proceso, no piensa realmente si le va a funcionar o no. Eh, en teoría todo puede funcionar, pero hasta que no de verdad lo hace y lo ejecuta, eh, no te das cuenta de si te falta algo, si no había algún problema con él. Entonces es clave también no caer en simplemente mostrarle una pantalla que parezca muy bonita y decir ah, pues me gusta el diseño. No, o sea que es que funcione y que de verdad le, le resuelva el problema. Sí. Este es muy buen punto, porque yo esto sí que lo he visto también muchas veces, ¿no? Lo de, te, muestras una pantalla, claro, si te pillas en frío, te parece todo guay, porque en frío claro. tu cabeza no, no es capaz, muchas veces, haces el flujo normal, ¿no? O sea, ¿qué, haría? ¿Qué son las tres cosas que yo haría? Pero cuando te pone en contexto una situación concreta, y es cuando ya tienes que hacer algo especial o, oye, pues yo qué sé, parece una tontería, ¿no? Y aquí tengo que meter una cantidad y, y yo que sé, y en el checkbox pues no tengo la cantidad que yo quiero o, o lo que sea. Y, y en la realidad, o sea, en, en ese puesta en situación, de repente es cuando explota las cosas más tontas del mundo mundial que, que somos incapaces los usuarios, yo creo, de, de prever si no estamos en ese momento haciendo algo. Claro. Sí, aparte de research tiene suerte. Sí, y, sí, y que y no siempre te salvas de todos los problemas, eh, que quiero decir, intentas quitarte la mayoría. Hay veces que ya son casos tan extremos que te ocurren ya cuando has lanzado el, el producto en sí, pero todo lo que te puedas ahorrar ganas en tiempo y en retrabajo, y evitas mm, retrabajos. Totalmente. Me encanta el concepto de retrabajo, ¿no? porque yo no lo había escuchado así, pero, Igual es, pero muy nuestro, ¿no? es muy mercadoriano. <risa> pero pues, pues es, es, es totalmente exportable, porque es algo que pasa mucho, ¿no? Al final acabas haciendo algo cinco veces por no haberlo hecho bien de primeras, sí. o sea, que muy guay. Pero hay que pasarse, ¿no? Con... no claro, o sea <risa> pero, que... pero sí, en intentar que sea el mínimo coste posible ese, ese retrabajo, trabajo, ese pivote. Uh -huh. Eso es. Decir, antes decías algo que me parece muy potente, pero que es complicado, que es en, en, entender el problema de fondo. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo conseguís? Porque también es un arte, ¿no? Al final, incluso hablando con un usuario final... Eh, ostras, que es que es muy complicado explicar cuáles son tus problemas, porque a veces te frustra algo concreto, pero no estás entendiendo ni tú mismo cuál es el trasfondo. uses algún tipo de técnica, algún tipo de cosa para, para ser capaces de, de tener esa conversación con el cliente y que, y, y que os explique muy bien o podáis entender el trasfondo del problema? Pues es una buena pregunta. Yo sí. creo que digamos un, un framework así estable, yo por lo menos no creo sí. que tengamos, pero sí que es verdad que intentamos entender el problema tanto del lado, digamos, de los datos y de, sí, de claro. y de la parte un poco más cuantitativa, eh, no solo para entenderlo, sino también para priorizarlo y realmente entender si, si es un problema grande, si es un problema pequeño, si merece eh, cuál es el impacto que está teniendo y si merece abordarlo. Y luego la parte de, muy de, de, de entender qué está afectando y, y, y hablar con usuarios para entender, pues... Mmm, Tener más contexto acerca sí. acerca de eso. Yo vamos, eh, yo creo que también una cosa que seguimos mucho en Mercado es, por ejemplo, la parte más cualitativa, digo, eh, Es evitar, por ejemplo, preguntas de, de, de opinión, ¿no? De decir, eh, eh, ¿tiene, eh, ¿te gusta? O sea, ¿es, cuan, es, ¿Es un problema muy grande? O, o eh, esto para ti es el, el, tu mayor pain, sino más objetivas de ¿cuándo es la última vez que te ha pasado. Eh, dime un caso concreto, ¿cómo lo resolviste? O sea, intentar ir siempre a preguntas al, a, al usuario, objetivas que eviten meter opinática que luego en el fondo lo que decía Cecilia, tienes que validarlo con datos porque te pueden decir, si es un problema, no te vas, no le, es muy difícil preguntar a un usuario y cuántas veces te pasa si, sí, sobre todo si es muy recurrente porque nadie tiene la cuenta de, sí, pues cinco veces y me lo estoy apuntando en un papelito, a lo mejor tienes que hacer eso y ¿eh? apuntarte en un papelito, pero que si no la otra forma de validar que lo que te dicen es verdad es intentar volcarte en los datos sí. y por ahí y si no los tienes igual eh, sacar ver cómo puedes conseguir ¿no? Sí, tu primer problema es sacarlos, tener esos datos, ¿no? Antes de meterte en resolver el problema dices, primero es, es verlo, luego, ¿no? Medirlo sí. y luego ya, sí, sí tal cual y, y, y tenéis lo mismo, seguramente no tengáis los datos, pero yo os hago la pregunta ¿Tenéis una estimación de cuánto tiempo le dedicáis a analizar el problema? ¿Cuánto tiempo a diseñar la solución y cuánto tiempo a construirla? ¿Sí? Tendríamos que medir eso. <risa> no. eh, creo que también depende mucho del problema. ¿no? Sí. O sea, hay cosas muy simples eh, ah, yo, sí. hay problemas. No a, a grandes rasgos, ¿eh? a grandes rasgos. Yo, yo creo, para, para entender un poco la gente, porque claro, eh, nos vamos todos un poco casi con el... Bueno, hacemos un diseño rápido, nos vamos al equipo de desarrollo y que lo tengan rápido. ¿no? Y, y, y yo tengo que, creo que los buenos productos, al final, el, el, muchas veces el tiempo de desarrollo... Es lo, lo menos, entre comillas, o, o sea, al final eh, hay problemas complejos, ¿no? Pero muchas veces el, el, el hacer un buen análisis y un buen diseño yo creo que ocupa mucho tiempo también. Sí, nosotros trabajamos un poco con, con CUS, digamos, eh, lo, lo llamamos CUS y partimos el año en, en periodos de tres, cuatro meses. Sí, cuatro meses y, sí. y ahí nos marcamos pues en el orden de magnitud de tres objetivos por vertical, eh, algo así. Y nos garantizamos entonces que cada vertical durante esos meses esté enfocado en esos tres problemas. Y luego cada vertical luego ve cómo un poco organizarlos si y paralelizar o si antes abordo lo primero, luego lo segundo y tal. Pero muchas veces hay, hay, hay veces que, que, que se complican las cosas, que iteras y, y, y no estás consiguiendo, eh, eh, digamos, eh, llegar a ese KPI que te pusiste para resolver el problema. Eh, otras veces que te sorprendes y lo consigues mucho más rápido de lo que, de lo, que lo conseguiste, porque también... No es simplemente entender el problema y llegar a una primera solución, sino es que luego puede haber tantas repeticiones de ese proceso sí, sí. <ríe> que, que realmente depende mucho también de, del problema, de la complejidad del problema, de la solución, de lo fácil que es llegar a ella. Y yo, es que, yo diría en un sprint a lo mejor de dos semanas, eh, entre que estás investigando el problema, eh, lo hablas con el equipo lo de, y todo el mundo eh, plantea soluciones, luego se diseña. No, ve, no sé si decir la mitad del tiempo, pero si no está cerca, porque quiero decir. Eh, luego eso es lo que decía, diría, no es como primero entiendo, defino y luego ya solo ejecuto, sino que en, durante la ejecución también hay planteamientos de problema y tal, pero bueno, yo creo que quitando luego también la valoración en la que desarrollo, según la complejidad que tiene ese producto, sí. yo diría que por lo menos una mitad del tiempo tienes que pensar, pasártela eh, pensando en el problema y, y en, en la necesidad y luego la, y la definición de esa solución. También es difícil como medirlo a, a la global del equipo y cuántas horas se claro, en general. Nada, es más difícil. Pero, Pero sí que es verdad a, que a, a los... nivel PM, eh, o sea, el tiempo que tú pasas escribiendo las user stories versus todas las otras cosas que hacen, es que de verdad es, es muy poco tiempo. Nada, es eh, mínimo. De hecho, yo creo que ahí, por pues, lo que comentábamos antes también, que en algunas empresas el puesto de PM se ve más como project manager, yo creo que serían esas empresas en las que el PM se ocupa más de Estar trabajando en, esas, en, esa, en, es, en esa definición, ¿cómo lo hemos llamado? En esos eh, requerimientos para ingeniería eh, versus eh, otras cosas. Yo creo que nosotros investigar más, entonces, esos ¿también? requerimientos son muy poco tiempo porque tenemos al equipo ya muy alineado sobre el problema y necesitan muy poco contexto para eh, empezar a desarrollar, solucionar y, y tal, y, y que muchas de, de, de las otras partes pues están. Nuestro tiempo está mucho más en la parte de, de visión, de estrategia, de análisis de datos, de ir a las colmenas o ir a las tiendas y investigar el problema, de mm. hablar con los equipos y hacer talleres de, para entender un poco que, cómo lo vamos a solucionar que lo otro. Diría que mm. lo otro es, vamos, un 5% si eso. Nuestro de, sí. del tiempo. Sí. Mm. Todo esto que estáis diciendo es súper chulo, ¿no? Porque, o sea, eh, sale, es que salen muchas cosas a lo tonto. Lo primero que, me, que mola es que, que está diciendo que tenéis unos objetivos eh, por quarter pero que el objetivo no es construir una solución. Lo digo porque en muchos lados el objetivo es construir algo y aquí es, es, es mejor un, un, un KPI, ¿no? O sea, porque esto ayuda mucho. Cada, cada equipo tiene un objetivo. Entiendo que hay una libertad, ya no, no lo expliqueis mejor, de, de decidir cómo llega a ese objetivo. El equipo comparte el objetivo y está compartiendo el crear la solución. Por lo, por lo tanto, te estás ahorrando muchos problemas. Podéis profundizar en todo esto porque creo que muchas veces es la madre del cordero para, para ser capaces de lo que has dicho tú, ¿no? De que el equipo... Tenga todo el contexto necesario para solucionar cosas porque está involucrado de, eh, a nivel de problema, no está involucrado a nivel de solución. Sí. sí, de hecho creo que es una de las cosas que más cuesta un poco entender o, o acostumbrarse, también cuando trabajamos con gente de fuera y, y, y tal. El hecho de que no, no es que dentro de unos meses tengamos una aplicación o tengamos un, esta solución construida o tengamos tal, sino, sino que nos orientamos mucho por, por el intentar... Eh, distilar cada, cada problema en, en qué nos va a decir si lo hemos solucionado o no, vale y esos son nuestros KPIs, entonces ahora tenemos que garantizar que, que, que digamos que consigamos mover la aguja en ese, en ese sentido sí. Eh. sí, que es que sobre todo resolver el problema, o sea tú, el objetivo es un problema y pecas muchas, muchas veces, siempre quieres irte a la solución, no porque es lo que todo el mundo se siente como, dices yo hago una aplicación y luego si soluciona el problema o no, pues ya es otro problema, no, no Tú tienes que solucionar el problema y tener alguna forma de medirlo y que sepas que lo has solucionado. Y que sea una aplicación, que sea simplemente un manual de, para los trabajadores de la colmena o que sea otra cosa, ya eso es lo que hayamos visto durante, durante el, el, el cuatrimestre y demás. Pero yo creo que orientarse siempre a problemas y siempre con problemas alineados con la visión de negocio, o sea, lo que se necesita a nivel empresa, es lo que nos asegura que luego no hagamos... Trabajamos en soluciones que igual no aportan valor a, a la empresa Y creo que eso es un cambio de mentalidad Que cuesta también, ¿eh? O sea, quiere decir que nosotros lo tenemos grabado en sangre Pero que incluso nosotros mismos a veces que pecamos de Y venga, ¿y, la ¿y cómo va a ser esta solución? Y eso es lo que hay que evitar Y, y, y siempre irte a el, eh, eh, una necesidad Porque no tiene que ser un problema en sí Pero una necesidad o un objetivo de, para que aporte valor Sí, también es verdad porque eh, pues eso, te tienes que poner tres objetivos, de alguna forma vas a tener que estimar cuánto te va a tardar cada uno para asegurarte si vas a poder tener dos, si vas a poner tres, claro. y cu cu cu cu cuánto vas a poder mover la aguja, entonces ahí realmente acaba siendo una delgada línea de empiezo a pensar qué podría eh, implicar, qué cosas, qué, qué personas voy a tener, con, si ¿sí qué, es de, qué dependencias También. tengo, si es viable y tal, eh, y a la vez, decir, no me caso con esta solución, aunque piense que podría tirar por aquí o podría tirar por allá, eh, el realmente siempre mantener esa cabeza abierta de replantearse constantemente eh, eh, cualquier approach que, que, sí que, que sea válido. Y, y, y esa definición de objetivos entonces es como consensuada con el, con el equipo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la tomáis? Porque me parece súper complicado lo que has dicho tú. ¿no? Es de decir, eh, aparte, eh, cuando tienes un Q entero para hacerlo, muchas veces dices, va, un 15% de incrementar esto, seguro que podemos. Y luego, según si va avanzando el Q, a, a veces dices, podría haber dicho un 5%. ¿no? ¿Cómo y estaba ¿cómo más luego, ¿no? Claro. ¿Cómo llegáis ahí? ¿No? Porque es complicado. Bueno, al final, el eh, negocio al principio siempre empieza comentando un poco las grandes líneas donde quiere moverse la empresa eh, y luego ya cada equipo tiene que reflexionar sobre esas líneas de necesidades, o pues objetivos, a lo mejor, pues por ejemplo, el expandirse eh, en tiendas, el modelo de, de venta online, pues cada vertical ya tiene que ver, oye, de su parte, qué se necesita para que eso pueda ser una realidad y puede que a veces sea también objetivos de venta, ¿eh? lo mismo. Y, y yo creo que eso sí que se define muy a nivel de equipo. Es decir, obviamente a lo mejor nosotros como product managers pues podemos tener una visión, pero tiene que ser un consenso del equipo. Sí. Y, y sí hay una parte, yo creo que no, es difícil de cómo te... ¿Por qué un 15 en un 5? Esa yo creo que es la que más... Al final es una prueba y error. Si un cubo pones 15 y era imposible, pues ya la siguiente igual te hay que poner un 12 o un 10 y si luego te quedas corto vas a Al final es difícil, es verdad... Que tú puedas clavar eh, y cumplir todo lo que te habías propuesto. Y de hecho. Es más un arte y una ciencia sí. en ese sentido. Y de hecho, sí. hay veces que incluso es malo, ¿eh? O sea, yo creo. O sea, nosotros siempre decimos, hay que cumplir la mayoría, pero no, si cumples todos, seguro que te has quedado corto. Y, ¿Sí? si, y, si, y si no cumples ninguno, pues obviamente te has pasado. Pero siempre a lo mejor, pues ese moverte en ese 70-80% de, de lo que puedas conseguir y siempre con matices, ¿no? Hay veces que se te complica algo y es obvio. Y si se justifica, pues dices, oye, ha, ha habido esta cosa que no teníamos en cuenta, este bloqueo, y, y pues nos ha supuesto retrasarnos. Pero yo creo que ni es bueno quedarte, ser muy conservador en los objetivos y saber que vas a llegar a todos 100%, porque eso no es bueno tampoco, ni quedar, ni, ni subirte a las nubes y decir, venga, voy a hacerlo todo y voy a solucionar el mercado online en un, en un, en un trimestre. sí y, y yo creo que una de las cosas más fascinantes del, del proyecto para mí cuando cuando llegáis por un lado, esa, digamos, cómo se consigue bajar esa visión de, de, de negocio y de, y de la estrategia de dónde queremos ir a todos los equipos y luego la autonomía que se le da a todos los equipos de, oye, es tu responsabilidad, de tu responsabilidad de, de conseguir hacer tu parte y de ponerte tú tus objetivos que, que consideres para llegar ahí. Se tiene un poco la filosofía de que los que realmente saben eh, pues cuánto cuesta o cómo de, difícil es o qué hay que hacer o, o tal. Es un poco la, la, la, la gente que está invertida dentro del, del proyecto de la vertical y que vive eh, sí. y come to, esos temas todos los días con, obviamente, la, la guía de negocio. Ahí, claro, que también hay, hay, hay un consenso no solo a nivel vertical, sino también eh, a nivel de negocio. Antes de los objetivos, pues se habla con, con todos sí. los directores, se presentan los objetivos, ahí hay un, un, un debate y un challenge muy interesante... Y, y un poco ahí se, se, se llega a algo en el que, que, que está consensuado y que, y que se ve con la experiencia un poco de todos, de que, que son cosas que tienen sentido. Mm. Y, y es bastante fascinante esa parte. Sí, yo creo que al final tenéis autonomías también a mí, yo creo que lo que más motiva al equipo, ¿no? Es decir, no tienes que estar, no te caen los objetivos del cielo y si no estás de acuerdo... Pues te aguantas, ¿no? Eh, yo creo que esa parte de, de tener esa responsabilidad también te hace que te los trabajes mucho mejor sí. y creo que eso es lo que la clave de que también funcione, de, de que cada uno tiene que velar por la su parte y siempre con una misma dirección que es la, lo que marca negocio. Claro. Y, y dentro de todo esto, ¿cómo priorizáis? ¿No? Porque al final lo que estoy diciendo, oye, pues tenemos en el cuartel tres objetivos, eh, eso pueden ser tres grandes funcionalidades o lo que sean. Pero claro, entiendo que cada momento hay como muchas ideas de cosas que problemas, se pueden... Problemas, no problemas, problemas. <risa> <risa> Y, y en cada momento pues, te, tenéis, tenéis cosas ¿no? que, que tendréis que priorizar y entender, oye, pues eh, yo qué sé, pues de todo lo que podemos hacer, cuál es lo que me puede acercar más a mis objetivos, cuál es lo que es más complejo de hacer. ¿Tenéis alguna metodología que os permita priorizar para saber cuáles son los siguientes pasos? Sí, a ver, lanzaste, lanzaste. <ríe> a, ver. a ver, yo iba a decir, bueno, eh, yo iba a decir que, que a nivel, digamos, herramientas nos dan muchas. Y, o sea, con, con, tenemos sesiones de Product Academy, de, sí. de, hay bastantes metodologías fuera, eh, ahí fuera para, para Product managers un poco para como priorizar el, el digamos, asignar valores numéricos de, de coste, de beneficio, y, ah, y tal, problema. para un poco priorizar y tal. Eh, no sé qué opinas tú, Juan, y, ¿Y? Que, que, si voy a decir una borrada, pero eh, yo creo que es más, lo, lo hacemos de una forma un poco más arte y, que, que sí. o sea, yo creo que hay, o sea, nosotros tenemos KPIs de negocio que, que, pues que son comunes a todos los equipos, pues la venta, la rentabilidad eh, y todo eso, al final tú puedes de alguna forma intentar cuantificar oye, cada problema cuánto está impactando en esos KPIs sí. y eso te ayuda a priorizar, pero es verdad que a veces es muy difícil poner eh, comparar pues, cuánto es mejor vender X más o, resolver un pro o tener más contento al jefe en este en este sentido Hay veces que es muy difícil poner en, Comparar un KPI con otro Y decir cuál es más importante Y es yo creo que un poco también lo que Os comentaba Cecilia Que hay veces que tienes que ser más Pues o sentido común O necesidades de que pues no puedes resolver este problema Hasta que resuelvas el anterior pues... o, o que evidentemente con los números Te dice, pues oye la, Lo que dicen los números es que este problema es mayor que el otro Y este es el que hay que abordar también hay como priorización a dos niveles, ¿no? O sea, la parte de los objetivos, que es un poco qué impacto puede tener y, y, y un poco qué es lo más importante para el negocio y tal. Y luego más la parte del día a día de si priorizo antes que nos metamos en este tema con el equipo o antes este y tal, que esto también depende mucho, pues, de dependencias que tengas, del hecho de que antes tiene que venir esto y luego viene otro, de que a lo mejor una, una cosa necesitas más tiempo para ver su evolución y recoger datos para poder tomar la decisión y lo, y lo otro es un poco más automático. Y entonces un poco sí. con con todas esas cosas que, que son mucho más difíciles de cuantificar y de meter dentro de un framework, hay eh, priorizas más a, a, a bajo nivel del día a día, de esto va en este sprint, esto no, esto prefiero que lo abordemos antes, esto después. Sí. Eh, luego a nivel de, de objetivo eh, es cuantificar el impacto sobre todo y, y alinearlo con, con negocio. Sí, sí, sí. sí genial, eh, os quería preguntar también para que quien nos esté escuchando y le está apasionando esto, de porque al final el, la, la gestión de productos es apasionante ¿no? porque al final construyes de una forma estás construyendo algo eh, y le estás dando forma, le estás dando visión si hay alguien que nos está escuchando y se quiere meter en este mundillo, ¿cómo lo, ¿por dónde le recomendarías empezar? porque lo mismo, hay mucha info, pero tampoco, o sea, está muy dispersa No es, muy, es como un poco complicado ente, entrar de una forma ordenada a este mundillo sí y yo creo que de hecho aquí nosotros es el claro ejemplo de, de, de, de eso, ¿no? Porque nuestro background, por así decirlo, viene de, pues, de consultoría estratégica, eh, e incluso, vamos, yo particularmente, producto como tal, no era algo que yo conociese de pequeñito. Yo le digo, quiero, en vez de astronauta, quiero ser product manager. Pues obviamente yo, yo no. Y, y, y ni siquiera es un rol que en España, sobre todo, esté muy difundido. Yo sí. creo que ahí falta mucho concienciar y, y, y dar visibilidad de lo que es. Sí. Eh, hay pocos PMs que De nuestro equipo yo creo que Desde pequeños o conocían el rol o, de PM y, O no tan pequeños y, tan, sí. claro. Sí, y que... y eso, es, eso es Increíble que falta un poco Esa divulgación Porque luego eh, entras y, y te metes en el tema y te das cuenta de Ostras, esto tiene un fit con mi personalidad Y con lo que me gusta hacer Y con lo que me motiva y, y tal hmm. Bestial, pero eh, en, Incluso en la universidad hay cursos de emprendimiento Hay cursos de de, de finanzas, hay cursos de, de, de, de mil cosas, pero no, no el producto, producto no. no no está tan trabajo. Y con eso en no contexto, puedo. o sea, hay libros y te puedes leer material, pues eso, Inspire, es un claro ejemplo de, de, de, de libro que te puedes leer para ver un poco lo que es producto, pero es incluso ahí, como cambia tanto de una empresa a otra, yo casi que lo que diría a alguien que quiera meterse en el mundillo es que, que hable en persona con alguien que está trabajando ahí y, y que le pueda contar, porque... Te puedes ir con una idea de cómo es producto de, y es un ejemplo claro de una empresa pero que vas a otra y no es exactamente no igual y creo que ni siquiera el propio rol a día de hoy está 100% definido y, y cada, cada empresa al final lo interpreta ¿no? y sí. nosotros intentamos seguir una forma que creemos que es la mejor pero que puede que haya otra empresa que por su contexto, por el problema que está resolviendo o, o, o por incluso la propia formación que haya a nivel de producto en, en, en la zona en la que esté, pues lo interpreta de otra forma. Sí. Entonces yo creo que ahí la única forma de entender, si yo es lo que hice, porque de hecho yo entré gracias a, a Cecilia que, que, que lo encontré por ella, pues tú, fue, fue preguntarle e incluso ir ahí para verlo y te das cuenta de, oye, era un perfil que encajaba con, mi, con con lo que yo buscaba y no sabía que estaba ahí. Y yo creo que hay mucho talento que, que a lo mejor encajaría perfectamente en un rol de producto y que no es consciente de que existe ese rol para, y, y que y podría gustarle. Los que tienen la suerte de un poco conocer, saber que quieren ser Product Managers, pues sí. ahí eh, ya buscando eh, en, en Estados Unidos y tal, pues hay mucha cultura, y sí. libros y tweets y blogs y, y, y, y muchas más, más cosas. Pero creo que una parte difícil, digamos, en España es que la gente sepa que quiere ser Product Manager. Sí. sí. sí sin entrar ya a lo que habéis dicho, ¿no? Que evidentemente cada empresa producto eh, tiene distintos sabores, por decirlo así, aparte yo creo que la cultura de la empresa influye mucho, ¿no? Hay culturas sí. incluso más techis donde el producto casi nace desde la, la desde la parte técnica y es un producto más técnico donde los ingenieros tienen mucha más accountability, y participan más, hay otros que vienen mucho más desde negocio y se nota, pero quitando eso, qué inquietudes, por pues lo habéis dicho vosotros dos, ¿no? Pues tanto Cecilia como Juan habéis dicho, oye, pues encajaba encajado con mi personalidad, es, es algo como que me gusta. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cosas te resuenan o si te, te resuenan en tu cabeza eh, hace que pensar que te pueda encajar un rol de producto para entender cu cu cuáles son esas necesidades interiores con respecto al rol? Pues, eh... O sea, no, no, no tanto que se necesita de un, de un Product Manager, sino un poco que, que necesidades te, te, te calma el ser Product Manager, ¿no? Eso es. Eso es un poco como encaja, con, o en vuestro caso al menos particular, cómo encaja con vuestra personalidad, a qué responde, ¿vale? Porque, oye, por poner un ejemplo, yo soy emprendedor y hago el podcast y tal, pero yo me he acabado dando cuenta en el tiempo que a mí lo que me gusta es crear. Entonces, para, uh -huh. eh, hay distintas formas de crear, ¿no? Y calmo, pues oye, pues creando una empresa, creando un contenido, creando no sé qué. Pero siempre me voy a lo mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas encajan con vuestra personalidad, ser el Product Manager? Porque yo creo que es un gancho mental que puede hacer que la gente entienda oh, ¡Ostras! Esto que yo quiero, esto que yo idealizo y no sé ponerle un nombre, pues a lo sí. mejor puede ser producto. Sí. sí, a ver, yo creo que el rol del Product Manager en general, algo muy interesante es que es un rol como súper dinámico. Sí. Eh, te cambian, sobre todo en una empresa como Mercadona Tech, donde vamos enfocados muy a mejora y a, y a pues eso, objetivos y donde cada Q pues pueden venir nuevos retos y nuevas cosas, en general es un panorama muy diverso donde vas a estar trabajando pues, en problemas distintos, incluso o sea, a lo mejor en verticales distintas eh, y, y que hay mucha evolución y, y es increíble porque realmente nunca te acabas asentando en una sí. posición y que todos tus días días son iguales y, y, sí. y tal. La, la, la variedad del rol de... Eh, pues un, me pasó un, un día entero eh, haciendo queries en SQL para entender unos datos y, y, y entender bien el impacto de un problema o qué, qué impacto podríamos tener si hacemos esto y lo otro y tal. Otro día eh, de viaje por las colmenas eh, hablando con, eh, con gente, con gerentes y con coordinadores y tal. Otro día haciendo stream planning, retro con el equipo, comida, eh, comida de equipo y, y, y tal. Y otro día. Eh, R vertical, hablar, eh, hablar con Juana, presentar los objetivos en, en, sí. en, en, en lo que llamamos el All Hands. Es decir, es un, es un rol súper variado y, y luego que, que tiene como distintas partes. A veces te pones el gorro de, de visión y de estrategia y de eh, qué se necesita de tu equipo y, y, y cómo podemos garantizar, seguir, digamos, velar por esa visión de, de, de, de, de Mercadona Tech y tal. Otras veces. Eh, eh, tarea de campo pura y dura, ¿no? Tarea de campo, otras veces es, más, es muchísimo más de la parte de realmente estar con gente y, y, y asegurarte de que tu equipo esté bien, de que esté motivado, de, que, sí. de, de tener empatía eh, con la gente con la que trabajas. No sé, son, es como un rol muy, muy, muy variado, sí. muy interesante. Yo, yo diría también que, que una cosa que sí que creo que tenemos en común todos es que le gusta resolver problemas. Totalmente. O sea. Eh, y no solo resolverlo, sino enfrentarte a retos Quiero decir, hay problemas en los que son Difíciles, de verdad, y, y que a lo mejor Te ves en las que te está metiendo En negocio una necesidad, y a la vez Tus usuarios te, se están quejando por otra cosa O sea, tienes que ser capaz de estar en un entorno en el que Hay más problemas que, que cosas solucionadas sí. eh, y, y yo creo que eso es algo común En, todo, en todos los problemas que, que, de, de mercado Que nos encanta Lo que nos gusta es resolver el problema o sea Es enfrascarnos un problema y ver cómo se resuelve a mí, por ejemplo, yo que venía de consultoría estratégica, a mí lo que me faltaba y quizás aquí lo encontré es también la parte de ejecución, porque ya no te quedas solo en decir, habría que hacer esto, ¿no? Sino que eres, tienes la capacidad de llegar ahí, probarlo, ver que funciona, incluso ver a los Atender. usuarios y decir, oye, mira, está sirviendo. O sea, sí. aportar ese valor y sentirlo tan de cerca, creo que es algo que a, pues, por ejemplo, a mí me llama muchísimo. Y luego también que en, o sea, también hay una parte del, del rol de PM y luego el trabajar en product teams, ¿no? Sí. Y, y, y, y... Eh, hay una cosa, por ejemplo, que, que, que dice eh, un PM de estos de famosos de Twitter, <ríe> que es una cosa que, que dice que valora mucho en PMs, una cosa que se llama high agency, que al final eh, lo que viene a ser es una persona que no ve problemas como, ostras, eh, esto no se va a poder hacer porque el legal no lo quiere, esto no se va a poder hacer porque... porque mmm, no sé quién, no se puede hacer o, o, o tal, sino alguien que realmente consiga un poco ir entre todas esas cosas y decir, yo lo que quiero es resolver el problema y, sí. y, y apartar toda esa complejidad y, y, y ver posibilidades donde quizás no las hay y un poco que, que, que se case con, con el problema y, y, y, y que tenga mucho compromiso para, para, para resolverlo. Sí. Hmm. sí. Y Pero luego... Se... Ta... Sí, no, perdona. No, iba a decir que ese punto es bueno porque me recuerda mucho a cuando hablabas con un abogado eh, que, que casi siempre te dicen, no lo hagas. Digo, ya, pero si yo ya sé que a priori no había que hacerlo, pero te estoy diciendo si hay alguna forma de hacerlo, ¿no? Entonces el, el rol de Product Manager es el, el que consigue resolver el problema a pesar de que a priori es un problema complejo y que pinta que, que, que no, pues muy seguramente no se pueda resolver. Pero si sí. eres bueno, no acabas dando con la tecla de lo que tienes que hacer para resolverlo. Sí. Y eso, Yo creo que eso es una de las partes más adictivas, el hecho de que pasas de... Ostras, no sé cómo resolver este problema, eh, buscando soluciones, tal, y luego el subidón de conseguir algo, de, de aprender sí. y, y hasta el final estás todo el rato un poco en, en, en esa dinámica que te engancha mucho de, de, de estar cerca a resolver un problema, luego lejos, luego aprendes, luego no sé qué. Sí. Eh, Me recuerda casi a, a, al perfil un poco de emprendedor, ¿no? Y dices sí te pones a montar una empresa y desde fuera parece todo muy bonito luego son todos problemas dentro y casi que dices casi que no te merece la pena prefieres trabajar en un puesto fijo y, y olvidarte todos esos marrones pero luego al final siempre hay algo de esos perfiles yo creo que que, que, que esos perfiles al final te acaban eh, te acaban enganchando no es, es, esos problemas y, y, y esos retos que a pesar de tener tantas dificultades dices aún así merece la pena y yo creo que esa es un poco lo que lo que hace que este rol a pesar de oye no es siempre tiene sus retos y no es tan no siempre es fácil pero pero digas no me arrepiento y sigo con ello y estoy enganchado mm. Juan me de, sí, de, decías que venías de consultoría estratégica y, y, y me parece chulo, ¿no? O sea, ahora que te has puesto y, y claro, más eh, Hanson, no más manos en la masa a resolver las cosas, eh, ¿has tenido alguna sensación de, de cómo abordabais los problemas en consultoría estratégica? O, porque me imagino a veces decir, ah, ostras, esto cuando lo llevas a la práctica, fíjate lo que pasa. ¿Qué? ¿Cuál ha sido tu, tu sensación? ¿Cómo ha sido ese cambio? Claro, eh, yo, claro, yo viniendo su consultoría estratégica, eh, te, te centras mucho en la parte, pues, mucho de alto nivel, ¿no? De, de, de, del problema más estratégico y un poco la dirección, ¿no? Sí. Claro, luego siempre te, te queda la duda, y ahí siempre me queda la duda, es cómo luego se va a aterrizar esto y cómo de fácil va a ser. Porque, claro, es muy fácil, no es que sea fácil, pero una cosa es decir, esto es la estrategia, esto es la dirección que tenemos que llevar y luego es que sea viable y que se pueda ejecutar. Creo que esa parte la perdías. Incluso todo el esfuerzo que hacías de definir una estrategia, eh, definir un poco los pasos que tiene que dar la empresa, te quedaba siempre esa bola gris decir, no sé si luego eso ha funcionado, no sé si de verdad se ha ejecutado, eh, lo, lo dejas ¿no? un poco de lado y dices, y ya voy a otra cosa. Y yo creo que sí que tiene una parte bonita de, de, de que el propio problema que tú has planteado, has, eh, con el equipo has planteado una solución Ver recogidos sus frutos de ese esfuerzo te da, te da satisfacción y, y, y creo que eso es lo que te dejas un poco de lado cuando te quedas solo en la primera parte. Sí, sí, es un cambio importante, ¿no? Porque también mola esa parte estratégica, pero claro, cuando ya te metes manos en la masa, de ah, bueno, pues vamos a cambiar un poco el enfoque porque a lo mejor por aquí es complicado. Chicos, ya, ya para acabar, quería hablar un poco de atracción de, de talento a equipos de producto y yo creo que es otro de los de los grandes retos. Que, que, ¿Cómo lo gestionáis vosotros? O sea, pr primero, ¿os está resultando complejo atraer talento? Yo os puedo decir que al menos a nosotros en otras áreas nos cuesta cada vez más. Yo creo que es un problema, aparte por lo que decíais, incluso el rol de Product Manager tienen poca visibilidad todavía en España Pero quizás empieza a haber más demanda Casi que oferta, ¿no? Es decir, hay poca gente Que sepa lo que es, pero ya hay muchas empresas al menos en el mundo tech que, que sé que lo necesitan ¿Qué habéis aprendido De todo esto en, desde Mercadona Tech? Pues... Yo creo es que, que estamos un dedo, haciendo ¿no? un, un esfuerzo en Mercadona Tech En general de divulgar más ¿no? Y de estar más presentes en las En las redes y de participar a eventos, eh, o coger oportunidades como por ejemplo la de estar aquí hoy contigo eh, y un poco dar, dar a conocer nuestra experiencia y, y aparte de publicitarnos los roles y, y, y los job openings, simplemente que se nos conozca, es que se conozca lo que es eh, eh, los equipos de producto también a nivel eh, de, desarrollo y, y, y tal. Eh, sí. el seguir, digamos, impulsando ese, ese awareness de, de, de, que nos, de que se nos conozca. Sí. Yo, yo Creo que eso es lo principal. Creo que hay, a ver, es lo que comentabas, ¿no? De, de, de en, producto en España no, está tan, no es tan conocido y a lo mejor se conoce más por otros puestos, ¿no? Por, eso, por ejemplo, el de consultoría, es, todo el mundo lo conoce, incluso project management es algo mucho más conocido. Creo que primero hay que dar visibilidad del rol y un poco lo que intentamos nosotros es eso, eh, también es verdad que, pues, eh, el, el boca a boca y el darte a conocer de primera mano cómo funciona, yo creo que para mí es la forma que tienes más fácil de decir, oye, mira, esto es cómo funcionamos, porque hasta que no haya una concienciación más, más a nivel de país de lo que es producto y, y, y por qué también, oye, trae ventajas, a ¿no? una organización frente a otras metodologías más tradicionales de, de, de, de hacer un negocio, va a costar y, y, y lo vemos en lo que, pues, no hay formación, tampoco hay una muy escasa. y Hay mucha oportunidad ahí de formar y educar a, a, a los jóvenes eh, en, en, en estos perfiles que, que seguramente haya mucha gente que, que encajaría con ellos y ni se lo plantean porque lo desconocen claro. completamente. También es verdad que, que nosotros, o sea siendo parte de, de Mercadona, tenemos también una oportunidad muy grande. O sea, el, el, el nombre de Mercadona mm. y, y, y, y, y tal nos da un vehículo muy, muy potente para un poco... Eh, subirnos a esa ola e intentar a, a, difundir y, y, y que se lo, nos conozca, que por ejemplo, como puede ser una, una startup o una empresa más, más pequeña, o sea que digamos que estamos empezando ahora de sacarle partido a eso y, sí. y estamos empezando a aprender de, de, de qué hace falta y de cómo conseguirlo. Mm. Bueno, para quien nos esté escuchando y le mole lo de producto, porque yo creo que, que le hemos dado caña y seguro que ha habido gente que le resuene, ¿por dónde os puede contactar a vosotros para saber un poco sobre el rol o a Mercadona Tech para ver oportunidades? LinkedIn, yo creo. Sí, sí. vamos, que LinkedIn, tanto la página web como nosotros mismos, eh, siempre que nos escriba alguien, estamos encantados de hablar con ellos. Siempre, sí. Y, y es verdad que aquí en Mercadona Tech, pues como estamos también creciendo mucho, siempre va a haber cabida a, a, a nuevos perfiles. Que, También que estamos potencial. empezando a crecer hacia Madrid, que sí. siempre habíamos estado, sido sí. un equipo eh, basado en Valencia y, y estamos empezando, digamos, a... A dar primeros pasos en la oficina de Madrid, sí. Exacto, así que digamos que oportunidades habrá, así que nada, <risa> encantados de que o se nos contacte a nosotros o a la página de Mercadona, ahí hay todas las ofertas de empleo que se van poniendo. Sí, vamos, que siempre va a haber huecos si alguien quiere. Que no, eso no lo eso es. el, el talento es lo que importa, así que nada, ya sabéis. Si alguien os resuena muy bien, nada, contactar pues con Cecilia o con Juan o, al, a, o a Mercadona Tech directamente, que hay muchas oportunidades. Aparte, me consta que está eh, José aquí en, en Madrid, creo, impulsando un poquito el, el equipo aquí, que también es, bueno, vosotros sois dos cracks, él también, y hay mucha gente en el equipo que es eh, muy top. Un buen sitio para aprender, desarrollarse y saber producto de primera. Cecilia, Juan, muchísimas gracias por el ratito, por todos los aprendizajes. Yo creo que ha sido como una masterclass sobre Product Management acelerada, como poco. ¿Eh? Hemos dado a conocer el rol, que, que yo creo que es muy importante. Pues nada, no muchas gracias, gracias por... a, a ti por gracias. atendernos. Nada, un placer. Y a todos los que nos estáis escuchando, pues ya sabéis, hasta la próxima semana y un abrazo.